La meva relació amb la fotografia realment neix en el moment que, després haber fet fotos durant molts anys porque bueno, el meu pare era aficionat a la fotografia i em faia des de petit, descobreixo que hay un moment en que s'ha d'aprendre a fer cosas. Uh, estudiar fotografia una mica entendre quin és el procés per poder fer les fotografies que vols. yo penso que aquell és el moment en que realment neix la relació con la fotografia. Siempre he dit que la fotografia per mi está como com la meva mann. Eh, m'ha siempre, sempre la màgia de del el laboratori han eh, em segueix sorprenent. Y eso es lo que realmente me enamora. Todas las opciones que tienes a nivel de, para experimentar a nivel de negativos, puedes escoger un montón de tipos de diferentes carretes y cada uno te aporta un resultado distinto. Y luego finalmente, pues eh, la incertidumbre de, de, de la magia de cómo salen las fotos, la sorpresa final, eso también nos gusta mucho. Mi primer contacto con, con la foto surgió, bueno, no es que surgiera, es que pasó. Pasó así por casa, ¿no? Todo el mundo, yo supongo que, que a todo el mundo le haya pasado, más o menos de mi época o anterior, de estar por casa y ver las camaritas estas de plástico, analógicas, claro, y pues cogerla y jugar. Tuvimos un primer contacto porque nuestra familia es una familia de fotógrafos y luego más adelante profundizamos un poquito más en el, en el instituto. Hicimos eh, una asignatura de fotografía laboratorio y pudimos trabajar un poquito más con los químicos, con, eh, revelando fotografías, positivando. Y ahí acabamos de ver que la fotografía nos gustaba y vivir esa magia que tiene la fotografía analógica. Que en aquel momento era fotografía, sin nada analógico. Es ahora que se tiende a discernir entre digital y analógico, pero bueno, entonces era fotografía. Home, a mí la fotografía me aporta muchas aporta cosas. La primera es que es algo que me agrada molfe Dos, que yo, a nivel de carácter, soy una persona que soy muy observador, soy poco participativo y me agrada hacer cosas solo. Desde el primer momento te involucras en, en el proceso. Porque en la foto analógica tienes que empezar desde, desde antes de tirar la foto, ya que no vas a llenar un carrete entero con, con tonterías o con fotos malas. Y, y bueno, es eso. Desde el primer momento ya estás involucrado, ya estás preparando. Luego ya haces la foto. Esperas que salga, ¿no? E incluso después, no es un pim pam con la, la foto digital, que la hago y la puedo mirar y tal. No, tienes otro proceso. Tienes el proceso ese guay, ¿no? que es el revelado, revelas en casa o, o donde puedas, en, en algún centro cívico y, o, o en alguna escuela y, y es eso, Re, tienes tu tiempo, es un proceso y, y estás todo el rato ahí y, y tú formas parte de ese proceso y me gusta, me gusta eso. Mucho. Que, que es bastante más complicado dedicarse profesionalmente a la foto analógica que a la digital, sobre todo por, por tema económico, que es lo primero, ya que, y, bueno, económico y tiempo, tiempo de entrega, porque un cliente lo que quiere es, lo quiero ya, lo quiero para ayer, la típica frase de lo quiero para ayer y, y lo quiero barato. Uh, inconvenients como tales no te incumbanien es con pintar loli o pintar acuarela. son técnicas diferentes para conseguir algo semblante, pero no te no, no hi ha realment un no mm, Simplemente un uh, tampoco te no que no te no te un temps que te no te no te no te os pasa muchas tonas dándo un ordenador. Bueno, si trabajas en soporte químico con fotografía analógica o en bulgís, pues es pas tonas dentro de un laboratorio no en muy endulnado. Es igual, en el que final es el mateix El que sí es produeix menys, porque es un proceso más artesanal y requereix per cada imagen, pues, bueno, un proceso diferente. Pero que este producir menys implica que produeixes millor. La gente en general no valora la fotografía. O sea, actualmente está la gente hace fotos con móviles, la gente hace, todo el mundo tiene una cámara digital hoy en día. Es que todo el mundo se cree que hace fotos en sí. Uh, un de... Una de las posibles ventajas, tampoco sé si sería bien una ventaja, pero bueno, una característica de la fotografía en un soporte químico es que tú no veas lo que fas. Com que no veas lo que haces, no pers tiempo pensando o miran al que has hecho, sino que estás pensando mal que has de fer. Ahora, vibra de la fotografía profesional, que es el CAM que yo toco a diario, que es la misma feina, al profesional está tocat, cat, bastante tu cat, pero le voy yo también a esta otra fotografía, la digital, y a un mundo de gente, intrusos laborales que digo yo, que han hecho muy mal a la fotografía tradicional. No creo que... que el material que se use haga mejor o peor a un fotógrafo. Sí que creo que un fotógrafo que se forma en, en analógico tiene un, una visión diferente de control de luz. No digo que un digital no pueda, ¿no? Solo que se aprende de forma diferente, es una didáctica diferente. La gente que trabaja en digital, por ejemplo, ha muchos ordenadores, muchas cámaras, muchas actualizaciones. Si el sacrificio es económico, yo creo que no. La fotografía es económica en cuanto a materiales, no cuando... En, al temps. temps es molt más costoso para mí dedico molt temps que no a otra persona finalmente es digitalmente que es bastante difícil de hacer. El público general no conoce desconoce un poco el trabajo que hay detrás. Eh, lo aprecian más los profesionales o los galeristas que sí que, que le dan más importancia el resultado al resultado final. Creo que se puede vivir de la foto analógica? Pero si eres reconocido fotógrafo y vendes tus fotos analógicas. Un negocio normal de fotografía, me refiero a normal, a hacer books, bodas, cosas de estas. La BBC, bautizos, bodas y comuniones, no. Necesitas, necesitas eso, la, porque el cliente exige. El cliente exige rapidez y el cliente exige económico. Entonces, con la foto analógica no, no puedes aportar esas dos cosas. No es, fácil, no, es fácil. no es fácil vivir de la fotografía en general, mm. si eres especializado en fotografía analógica pues es más complicado, pero se puede vivir. De hecho hay empresas grandes como empresas como que viven de la fotografía analógica, Impossible Proyecto vive de la fotografía analógica, que apuestan. Role, y mm. bueno, diferentes empresas que apuestan y viven de eso. Hoy en día esta popularización, algunos dicen democratización, yo creo que es popularización de la fotografía, implica que la facilidad de obtener una imagen, que no una fotografía, faca al 99% de la población no tinguin la més mínima idea de qué representa realmente obtener una buena fotografía, una fotografía mínima y feta. Que entendemos que hay un público todavía que trabaja con fotografía analógica y para ellos decidimos montar esta tienda como una especie de refugio para que puedan comprar carretes, para revelar, para que puedan encontrar cámaras. Hay, ha disminuido mucho el uso de la fotografía analógica, pero todavía existe gente y gente activa que hace fotos y, y para ellos estamos aquí. Evidentemente, eh, lo único que se sostengan de este tema del intrusismo son las botigas, los únicos, porque es un negocio. Cuanto más intrusos, más negocio. Pero ¿qué más da un intrus de fotografía que un intruso de pintura? Totón pinta, tothom dibuixa, tothom escriu. Cada uno yo su está. pero el tiempo lo todo en La fotografía, eh, cuando a los americanos print, eh, es una copia. Yo no puedo enseñar negativos. Tú no enseñas, dices eh, tú. Se han de enseñar copias. La obra final de un autor siempre es una copia. La obra final de un pintor es un cuadro. La obra final de un escultor es una escultura. La de un grabador, un grabat No es la plancha, no es alfán, no son las pinches ni no los pingüines, es la obra final Es una cuestión estadística. Si aumenta la cantidad de gente que hace una cosa al nivel nicho, baja. Eso es, es de calach. Jo voy a quedar, si me companes trabajando, una amiga la comparació es una amiga con... Intentaste cuinar cuinant de alta cuina para un público que amb un burger és es feliz. ¿Vale? Sería una amiga la idea. Entonces, yo aprieto el botón y insulto un burger refregit. Ya está, ya, soy, ya estoy contento. Entonces, realmente, a este, que este esta popularización, ya mm, mucha gente dijo que le que molt bé a la fotografía yo no tengo tan claro es como la si comparas a mi información la mejor manera de desinformar a un público es sobreinformarlo. la figura del fotógrafo está mucho más valorada fuera de, bueno yo creo que está mucho más valorada fuera de España sobre todo en Estados Unidos por muy así que sea el tema arte y el tema fotografía los fotógrafos están aquí y se les valora y, y... En cierto modo se les mima, ¿no? En España, no. En España es... Si yo me compro una cámara que hace unas fotos... No, perdona. Tú harás las fotos con esa cámara que te ayudará. Pero las fotos las hace una persona. A Franza han una estética que se es dio slow photography. No porque sea lenta la de velocidad, no. Es porque es lenta la manera de hacerla. trípode, cámara de gran forma, pensa, reflexiona, dispara... Y total, tenso que fa falta. Y hay autos que hacen este tipo de marcha y están todo el día para una foto. Impensable en tecnología digital. Es de tontos. Al digital farás, al matiz yo, que un fa una foto sin sentas. Pero como serán? Todas iguales. En principio, nosotros pensamos que es interesante que en todas las escuelas se dé un mínimo de fotografía analógica. Y cuando hablamos de fotografía analógica, hablamos de laboratorio. Porque a la hora de la técnica es muy parecida a utilizar una cámara analógica o digital. Hablamos cuando el tema laboratorio, positivar, revelar carretes. Eso tendría que haber. Sería interesante que hubiese un mínimo para sentar unas bases. Dentro de las escuelas que desde derecha no hacer fotografía analógica, habrían de cambiar el nombre. Se habrían de decir escuelas de infografía, no de fotografía. Porque para mí la informática tiene que mola a ver con este tipo de imagen, la que digan vulgarmente digital. Entiendo que lo hagan. Porque lo que estamos hablando todo el rato es el tema, el tema económico. Es mucho más fácil montarte un par de un par de salas de, de ordenadores que montarte un, un, un, una sala de, de revelado analógico. Entendrá qué es el procesador fotográfico, sobre todo para las incalibradas blanco y negro, Entendrá qué es la blanco y negro, aprenderá a ver en blanco y negro, etcétera. Es una ayuda brutal. ¿Qué es imprescindible? No que es necesaria y que realmente es muy útil. Sí. Pero, bueno, digamos que el público mana. Y a la que una escuela deixa de hacer, normalmente los estudios de fotografía no son estudios raclados habitualmente, y entonces bueno, hay una competencia marcada que no pots estar en pasar por el o la gente a de dedicar unas ciertas horas a aprender fotografía analógica cuando la resta no lo están haciendo y la gente no vol per la roca que sea. La foto analógica actualmente lo que hace es vivir dentro de cada uno que vive la foto <laughs> analógica. Vive... vive sobreviviendo, por así también, ¿no se puede decir? Mm, claro, es que qué es viure y que sobrevivir, creo que la fotografía analógica vive porque eh, había mucha gente que se si, dedica, ahora a más a más, parece que si es una mica de, de repunt de la, de la fotografía, de qué este tipo de técnicas, igual que los viniles, que hace un range y ahora pues, la gent torna a comprar viniles. ¿no? Es mes, y hay marcas que se produint, hi hay nuevas películas que se sortint, y hay papeles fotográficos que se hagan renovar, y hay una, una, una industria al voltant que se vivint vivir. pitjor, yo pichó, no está en el millor momento, obviamente, pero yo pienso que vivo. El futuro de la fotografía analógica depende mucho de vosotros, de las personas que trabajan ahora, que han descubierto el polaroid, que han descubierto la, el estilo de homografía, que están descubriendo muchas técnicas de siempre, en materiales tradicionales. Depende mucho de vosotras, porque nosotras los que ya son grandes desapareceremos. La única que quedará de nosotras es el que enfet. Lo que aporta la foto analógica a hoy en día es, es eso, es que te enamoras de ella. O sea, tú pones la foto analógica y si realmente te gusta, no la olvidas nunca. Entonces, en estas pequeñas cosas, con que a una persona le llegue, la foto analógica vive. Puede que no te dé dinero, pero vive. Vive dentro de cada persona que se ha enamorado de, de lo que es un proceso analógico. Y eso es lo bonito, ¿no? la fotografía analógica.